Eh, estamos compartiendo el stand con Alcer Las Palmas. Eh, agradecemos la invitación que nos ha hecho a través del Cabildo de Gran Canaria y con Alcer Las Palmas, que es la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales, es decir, por decirlo de alguna forma, los primos hermanos de, de ERTE en Tenerife. Pues estamos, como digo, en este evento que nos parece súper interesante porque es una manera de acercar lo que es el, la enfermedad renal, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. El Stan, el que no lo ha visitado todavía, pues lo animamos a que lo haga, pero sobre todo al que ha pasado la impresión que se ha llevado eh, grata al conocer de manera directa pues, la labor que hacemos estas dos asociaciones en pro de mejorar la calidad de vida del enfermo renal y también sensibilizar sobre la donación de órganos, ¿no? que la gente se haga donante para que puedan seguir llevándose a cabo los trasplantes, que es la mejor opción de mejora de la calidad de vida del enfermo renal en este caso y de otros tantos pacientes, otras patologías.